Okay. okay. We'll play And see in the kitchen. Here's a summary. Um. From Yeah, lo que naciendo de la cero de aquí Y eso es todo. Y vi en los comentarios de este, este menú que, que era súper. Eh, ponerle jarapeño salía, salía demasiado. demasiado picante. Así pues que veremos. ¿Qué la otra persona que dice que la cebolla está medio podrida? Me salió medio... Un poquito pasado la cebolla, no sé por qué, porque la cebolla es difícil de que se, se eche a perder. Dicen que use uno. Ah, no recomendando que use... No, que que no, que que no. ¿Por qué no recomendarán que use uno de...? Se pega? ¿Cómo si es un pan de metal? Hey, buenas, buenas, Sanjo. Pensé que moriste. No, no. Estuve medio ocupado. Buenas. Estuve medio ocupado. Mm. ¿Será mejor usar este? Acá estuve medio resfriado el mes de diciembre. Estuve resfriado como por, por unos 4 días a media de diciembre y los últimos 5 días no estoy resfriado. Resfriado. ¿Sí, resfriado? El fondo. Esto tratando de ver qué tipo de ham usar. ¿Será mejor usar esto? Solo mismo. Bueno, por si acaso vamos a hacer. Ah, feliz año nuevo, sí, sí. <ríe> feliz año nuevo. Sí, por si acaso vamos a hacer este.. Existe una quinta cámara no, no es una quinta cámara es eh, esta pantalla que tenemos acá es simplemente un, un zoom de la de esta cámara de esta cámara le apliqué un zoom de esta sección porque aquí pueden dejar ingredientes y cosas así es por eso pero la misma cantidad de cámaras Acercarlo primero. ¿Qué tal Estados Unidos? Lo de siempre, ¿no? Trump dice que va, dice la gente que va a comenzar Trump una guerra con Irán y que asesinó a, a un general, ¿no? A un general de alto rango, segundo en el mando en Irán, con misiles, Qué increíble. Así que, mhm, uh bebieron -huh, las noticias, ¿no? <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Por lado, estoy acabando mi pozo para salir vivo Pero de Uruguay No creo que Nadie se va a equivocar De coordenadas y va a lanzar Un misil a Uruguay No creo Vamos a tratar de acelerar un poco El proceso porque Porque es las 9 y este paso voy a estar haciendo mi, mi almuerzo en vez de desayuno. Ha pasado por las dudas y me protejo. <ríe> Uh -huh. Ajá, okay. hey, buenas, buenas, Federico, ¿cómo, cómo estás? ¿Cuántas cámaras? Aquí tenemos tres cámaras, tres cámaras, pero estoy reciclando algunas. O sea, esta esta pantalla que está acá eh, es una sección que está zooming de esta cámara de acá. Sí. Esta cámara, la misma que la de acá, la, la escena de acá viene de esta cámara, esta escena de ella. por eso son de 3. ¿De Chile? Claro, sí, es de Chile. Me viví en Chile, eh, fuimos a Chile cuando yo tenía 8 años. Fuimos a Chile cuando tenía ocho años y, um, y estuve ahí este que me gradué de, de educación media. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que poner los camarones? ¿Qué horas son? Son las 9. Son las 9, 9 y media. Aquí en Los Ángeles. Ahora no vivo en Chile, ahora vivo en Estados Unidos. Hay que poner los camarones en el pan. ¿Cómo se dice pan? Hey, Coco. ¿Cómo se dice Frank Pan en castellano? Franca. No, estúpido. ¿Cómo se dice? Frying pan in Spanish. In Spanish, you would say sartén. Sartén, eso Okay, buenas, Frederico. Tenga buen día. Okay, vamos a poner el aceite. Eh? Gracias por avisar, Saco. Okay, creo que está arreglado. Creo que está arreglado. Pero el hecho de que se haya muerto me preocupa un poco. qué? Okay. ¿De qué estaba hablando? Bueno. A ver, no me no alcanza tiempo para hacer esto. ¿Eh? Bien. Cortarlo como Rings, pero el hecho de que se haya muerto el árbol porque puede pasar cualquier otro momento. Me di cuenta que cuando se muere la cámara también desaparece el, el, el, el, el, el, el, el ¿cómo se dice? El, la luz de conexión que tengo al lado de la que cable la extensión de USB, así que eso va a salir un poco, creo. Mm. 3 a 4 minutos Puedes seguir, Fredrik? Va a venir como 5 minutos después. ¿Por qué se habrá muerto esta cabrera? En este punto vamos a abrir el sartén. Vamos a ver el sartén con los camarones y el pepper y vamos a meterle la cebolla cuando terminemos de cortarlo. Aquí debería haber quedado un poco. <clears throat> okay. ¿Está en un satélite más grande? Está medio chico. E uh -huh. Está bien, gracias tomates la cámara, eh, sí o sea, lo fui al programa de transmisión y lo reagregué re Hey, Google. Cuenta dos minutos, okay. <risa> qué rico ser eso, sí. Verónica, se me, se me escupió un poco el, el interior del tomate llegó hasta el otro lado de la, de la pared. Creo que tengo que lavarlo un poco. Limpiarlo un poco después. Okay, pues sal y pimienta. Vamos a meterlo aquí, aquí dentro. Vegan raw, papers. Uh, papers. y okay. aquí en los comentarios me decían en la página web que no use todo el jalapeño porque es demasiado picante eso. ¿será cierto? pero la gente decía hey, yo como cosas picantes pero esto era demasiado picante Así, no sé por qué hacen eso pero vamos a usar solamente la mitad de ok ¿Qué hago con la otra mitad? Ponerle agua. Un cuarto de vaso de agua. Yo tengo idea cuánto es un cuarto de vaso. pues Google cuenta tres minutos. Okay. Después hay salsa, ¿dónde está la salsa? Salsa. Había salsa. ¿Dónde? <ríe> ¿Dónde? Ah, ¿esto lo tengo que hacer sin él? Esto tenía que haber hecho sin Sin, el, sin los camarones dentro. ¿no? Okay. Um, bueno, ya lo hice O sea, esto sin los camarones era la salsa. pues eh... vamos a cortar en cuartos yeah. medio podrido Okay. Pues. <coughs> Más ingredientes, el Esos son todos los pasos. Bien. Ahora está haciéndose. ¿Y estamos listos, parece? Sí, muy poderosos. La instrucción está medio confusa, no sé por qué me confundí, porque hablan del, el, la razón por la que me confundí es porque hablan de los camarones aquí, en este paso hablan los camarones y después no se mencionan los camarones hasta el paso 3, yo pensé, bueno si no se mencionan es porque se está usando la, la gente que no, no se usa. Ahora hay que picar los. Contenía la salsa además, ¿no? vamos a meterle el lime, el lemon zest eh aceite. Ya está listo entonces. <risa> Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos otro día. Adiós.